In Mexico City, healthcare workers blocked main roads Wednesday demanding the government provide them with personal protective equipment amidst the ongoing epidemic. Quieren que reutilicemos los uniformes que usemos de tela, que el N95 que lo lavemos y lo volvamos a reutilizar. Cuando varios de mis compañeros ya salido contagiados y ya se hasta we han muerto, entonces queremos que nos escuchen las autoridades. Queremos que nos den material para trabajar.